Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ara? Todo bien, gracias a Dios. Yo excelente. Este, para los que no saben, yo soy Ara Maisone y trabajo para la firma de Premium Property aquí en Orlando. Eh, soy agente de Bienes Raíces y estoy haciendo unos lazos de conexión muy interesantes con Julio que está en Puerto Rico. Y Julio, este... Quiero que nos hable un poquito más sobre los productos. Tú sabes que la comunidad puertorriqueña aquí en la Florida Central es grandísima. grandísima. Eh, y me incluyo. Uh -huh. Entonces, este, quiero, quiero que me cuentes un poquito más sobre los productos, cómo una persona que está en Puerto Rico puede adquirir una propiedad aquí en la Florida utilizando los servicios de ustedes. Cuán fácil va a ser el proceso para ellos, ya que, Puerto Rico y, el, y los, los, los, las instituciones financieras de Puerto Rico entienden los taxes de Puerto Rico, que son, son, son unas formas este, de gobierno que son en español, y aquí a veces este, se hace un poquito complicado el que puedan ellos, este, las instituciones acá, comprender cómo es ese proceso. Entonces, quiero darte la oportunidad que me cuente un poquito de ti, claro. dónde queda ubicada tus oficinas y, okay. y todas las funciones que haces y productos. OK, pues mira, nada yo por lo menos Julio Figueroa, eh, yo soy originador de préstamo hipotecario, ya llevo 18 años en este mercado. Eh, trabajo para Femby Mortgage. Femby Mortgage es una institución que lleva más de 20 años en el mercado. Tenemos ahora mismo cinco oficinas, dos aquí en Puerto Rico, en aquella avenida de San Juan y en Ponce. Y tenemos tres en el estado de la Florida. Nuestra oficinas centrales están en Dayland, tenemos una sucursal en eh, Plantation, y tenemos otra sucursal en Destiny. Aquí nosotros, como tú mismo indicaste, nosotros pues podemos trabajar préstamos este hipotecarios, que la persona que quiera comprar en la Florida, desde aquí desde Puerto Rico, y puedan eh, comprar allá. ¿Cómo se hace el proceso? Bien sencillo. Nosotros somos un banco. Eh, papers, que no utilizamos literalmente un mm, expediente para tener un cliente, para hacer un préstamo. Utilizamos todo por y correo electrónico y por nuestro sistema de computadores que es Incompat. Nosotros originamos el préstamo, que es la parte mía, ¿verdad? como originador, y se procesa el préstamo también. Se puede procesar el préstamo en Miami o se puede procesar acá en Puerto Rico. Y la persona puede cerrar en, en, en, en la Florida. ¿Por qué? Porque se, se tiene que trabajar por una compañía de títulos que está en, en, en el estado de Florida. Sí. Recientemente eh, cerré un préstamo en Ocala, y fue de esos puntos puertorriqueños Ajá. Pues mira, fue un proceso muy bueno. Pues, okay. El cliente excelente, el cliente buenísimo, eh, consiguieron un proyecto nuevo en Ocala. Eh, y el proceso fue el siguiente. Ellos me enviaron toda su documentación por correo electrónico. Se le hace todo desde acá. Se procesó acá en Puerto Rico con una análisis de préstamo y se cerró en Ocala, en la compañía de títulos que es en Ocala. Y se cerró todo allá, se hizo todo el proceso y todo quedó excelentemente bien. Los, los clientes aliados están súper contentos por todo el proceso que se hizo de servicio de préstamo sí. para ayudarnos. Excelente. Sabes que para la parte de real estate, eh, nosotros también trabajamos de sí. manera digital donde es, una vez se entra en una negociación, en unos sí. contratos, se crea un profile entre nosotros en la oficina de Real Estate junto con la casa de títulos y enlazamos una serie de, de comunicaciones de manera asegurada este, a través de las plataformas que ellos utilizan, así la información de las personas quedan protegida de manera confidencial y es un proceso súper fácil porque unimos a tres entidades, que usted, el banco, nosotros, Real Estate, la casa de títulos, todo para que trabajemos en un, en un método de colaboración para que el proceso se dé y sea de una manera mucho más fácil. Entonces, eh, me encanta esa manera de trabajar, es la misma manera en que trabajamos nosotros aquí y creo que es uno de los métodos más seguros para las personas, ellos están tranquilos, este, que están en Puerto Rico, yo soy sus ojos acá, veo las casas, ah, podemos hacer muchísimo tipo de, de interacción visual para que ellos tengan el beneficio de eh, comprar y de estar tranquilos. Cuéntame un poquito más, este, Julio, sobre cuál es ese producto bien popular que te requiere más, porque todo depende, yo sé que hay distintos tipos de financiamiento, pero hay unos que son un poquito más populares entre el consumidor, el que desea comprar una propiedad. Cuéntame. Pero, pero mira, el producto más popular ahora mismo, por lo menos acá en Puerto Rico y en parte de en la Florida, es el FHA. Okay. El FHA que se presta hasta el 96.5 de precio de venta, se presta el, 3 punto, el cliente tiene que tener el 3.5 de pronto, más los gastos de cierre. Es un préstamo, un préstamo flexible en cuanto mm. al crédito, eh, los lo mismos ingresos, pues tenemos que tener el ingreso verificable. Eh, la persona tiene que tener sus eh, haber tenido sus taxes ya radicados por los últimos dos años, sus últimos talonarios. Pero el préstamo más te diría más flexible es el más que se trabaja allá en Florida, pues también está el convencional que se trabaja ah, mucho ¿sí? el convencional, puede ser hasta el 95%, o la persona eh, puede aportar el 20%. Eso depende, como tú indicaste, depende del caso, depende del cliente. Pero depende. mayormente ese tipo de productos. Trabajamos también, se trabaja el veterano, que también lo podemos trabajar allá, y se trabaja también el rural, pues, el préstamo rural que se presta hasta un 100%, 100% para que no tenga que aportar pronto, si tiene que aportar los gastos deseados, al igual que el veterano. Una pregunta. Vamos a hablar un poquito sobre el FHA. El FHA eh, sabemos que es un, un tipo de financiamiento muy popular este, en, entre Puerto Rico, eh, aquí en la Florida y muchos otros estados. ¿Cuáles son los requisitos iniciales? Esos que tú necesitas que ellos tengan a la mano al momento de llenar la aplicación para que tú puedas decirme a mí, mira Ara, estuve evaluando a, a este cliente, este potencial cliente y basado en qué información te puedo decir, Cuánto pudiera ser su aprobación. ¿Qué es ese documento esencial? Yo sé que el proceso va a requerir una serie de documentos adicionales, pero para tú comenzar el proceso de aplicación. Ok, para comenzar el proceso de aplicación, pues ahí te, tenemos que trabajar primero con el crédito. La puntuación mínima tiene que ser mayor de 6,20 hacia arriba entre las con, tres compañías de crédito. Tener ingresos verificables. Ingresos verificables, estamos hablando de los últimos dos años de taxes más los últimos dos eh, talonarios. Si es a sala, eh, si es, si cobra eh, semanal, los últimos cuatro. Si es bisemanal y o eh, quincenal, los últimos dos. Y los últimos dos estados de banco, de cuentas de cheque de ahorro, del dinero donde va eh, a la persona a aportar al cierre para la prontita. Excelente. Ellos llenan la aplicación contigo de manera Una digital. Este, oh, tú right. se la puedes tomar por teléfono. ¿Cómo es el proceso con ustedes? Ok. Podemos tomar todo. Puede variar. Podemos hacerlo todo por teléfono. Cuando no hay problema, se le envía a la persona por correo electrónico eh, la firma, la autorización de crédito para que la persona lo firme. Eh, se requiere un depósito de eh, inicial de pasación. Pues eso se envía una forma por correo electrónico y la persona puede pagarlo con tarjeta de crédito. O sea, también hay formas. De, la persona no se tiene que mover de ningún lado. Lo hacemos todo tan, por correo electrónico. Y lo hacemos muy fácil. Como decimos en, en, en el hashtag de Fermi, en Fermi lo hacemos fácil. Excelente, ¿Sí? Excelente. Julio, buena pregunta. Una vez que la persona somete esa información a ustedes, ¿cuánto tiempo tú puedes decirme a mí y a ese cliente, hoy ahora tenemos un, un, un pre-approval, tú trabajas por un on the right? ¿Cuánto tiempo realmente le toma a usted en decirme? OK, we can move forward. Puedes buscarle okay, la casita. Mira. Ok, mira, pues ya tenemos, si la persona el mismo día nos somete toda la información, el mismo día tenemos un pre-approval. Excelente. Tener, hasta, obviamente, como te dije, pues, si tiene todo, tenemos el mismo día. Ya cuando tenga un pre-approval, tú le pues, enseñas la propiedad, la, la, la, la, la persona le gusta, pues entonces empezamos pues, a ese proceso. Entonces eso sale de mis manos, va a un departamento de despacho que la persona que va a pedir los servicios que es la tasación, los taxes, todo eso que requiere el Estado, y va luego a un departamento de análisis. Es el departamento de análisis que va a trabajar con el préstamo per se. Yo no, voy a, yo no voy a salirme del proceso, yo voy a esperar ahí, pero el analista de préstamo va a estar trabajando. Luego de eso pasa a, eh, a un departamento donde underwriting. writing, entonces decide si sí, el préstamo está aprobado no está aprobado, y si está aprobado, pasa entonces a la compañía de títulos. Al, al departamento de cierre, perdón, y cierre entonces a la compañía de título para entonces eh, llamar a la persona y la persona vaya entonces a hacer la firma vaya a hacer el cierre. Excelente. Vamos a hablar ya de del segundo financiamiento que es bien popular y es los convencionales. Muchas de las veces las personas llegan a donde a mí y me preguntan, ¿cuánto es mi down payment para hacer un financiamiento convencional? Entonces, quiero que hablemos de eso. Hay un punto importante, eh, que creo que puede ser eh, importante, aunque ustedes tienen eh, sucursales aquí en la Florida, es el asunto de la cantidad del down payment. Si es un 5%, si es un 10%, si es un 20%. Cuéntame un poquito más del convencional. Pues mira, el convencional se puede trabajar de distintas formas. Se puede trabajar hasta un 95% con seguro hipotecario, eh, la, la, la, la compañía de seguro hipotecario que asegura el préstamo. Eh, en ese caso, tiene que ser mayor de 620 la puntuación de crédito en la Florida. En Puerto Rico, tiene que ser de sobre 700 hacia arriba. Y pues se puede trabajar con el 20% convencional. La persona tiene el 20% más los gastos, decía, que la persona pueda aportar eh, ya cuando vaya a hacer el cierre del credo. Excelente. Julio, yo creo que tenemos tantísimo de qué conversar um, y profundizar entre, entre eh, muchos de los productos que ustedes ofrecen. Eh, como lo que es la oportunidad de hacer un USDA, este, que es uno de los financiamientos bastante popular para esas personas que no tienen eh, fondos suficientes para cubrir lo que es el down payment más los gastos de cierre, que es muy importante. Muchas veces el, el, el consumidor, el comprador de casa, eh, se confunde entre lo que es el down payment, lo que son los gastos de cierre, que son dos puntos muy importantes y totalmente separados dentro de lo que es el financiamiento y la compra de propiedad. Y quiero que eventualmente tú y yo podamos reunirnos de nuevo este, claro. y que podamos eh, informar, informar al pueblo de las alternativas. Este, me encantaría saber de productos que ustedes están trabajando allá, eh, donde estén financiando. Yo acá desde eh, la Florida obviamente puedo cubrir este, toda la Florida. Más sin embargo, me especializo en lo que viene siendo en el área de Orlando, Kissimmee, Davenport Winter Garden. Eh, pero tenemos productos de todo, ¿sabes? Tenemos productos desde lotes de tierra eh, que comienzan a unos precios súper económicos donde las personas pueden comprar su espacio y luego eventualmente hacer su casita, hasta cualquier tipo de propiedad y obviamente comerciales y de inversiones también. Entonces quiero que luego podamos hablar un poquito más sobre todos esos beneficios, crear más conversación entre nosotros, para mí ha sido... Un placer divino tenerte y, <ríe> y poder placer, compartir. Para mí ha sido un privilegio y un placer como dije, <ríe> compartir contigo también. Y créeme, tengo perdido un viaje para allá. Así oh, que, definitivamente. Esto, aquí, y aquí, podemos aquí. hacerlo de frente, interactuando de frente, no tú vayas de frente. ¿no? Verdad que sí, ¿verdad? Va, a ser, va a ser un éxito. Este, sí. Para mí, un lindo día. Te quiero desear este, que la pase súper bien y luego estaremos hablando más y trayéndole más información a, a, a las personas, al consumidor que nos ven, que nos escuchan y que quieran informarse cómo pueden comprar una, una propiedad aquí en la Florida, utilizando a Julio desde Puerto Rico. Este, así que Julio, un Igual. placer para la próxima Igual. y vamos a coordinarlo, ¿ok? Ha sido Todo excelente. Correcto, cuenta con eso.